Los alimentos, bien sean sólidos o líquidos, no suelen ser homogéneos, por lo que se necesita un proceso que permita dispersar, liberar y recuperar los microorganismos de la matriz alimentaria. Este método se basa en realizar diluciones seriadas de una muestra de alimento con la finalidad de detectar y realizar recuentos de los microorganismos a estudiar ...según la legislación vigente. Todo el proceso se debe realizar en condiciones asépticas. Para ello, tenemos que trabajar junto al mechero Bunsen... ...y utilizar material estéril. Para preparar diluciones decimales seriadas... ...el primer paso consiste en pesar la cantidad necesaria... ...de la muestra de alimento que vamos a analizar. Se pesa 10 gramos de alimento... ...para la mayoría de los parámetros... ...y 25 gramos... ...en el caso de la determinación... ...de otros parámetros... ...como los patógenos, salmonella o listeria... ...y posteriormente la muestra se introduce... ...en una bolsa estéril... ...posteriormente se adiciona... ...el diluyente adecuado... ...cuyo volumen dependerá... ...de la cantidad de alimentos... ...que hemos pesado para analizar... ...la suspensión madre... ...10 elevado menos 1... Se prepara añadiendo 90 ml de diluyente a 10 gramos de muestra, siempre en condiciones de esterilidad. En el caso de que la muestra sea de 25 gramos, se diluye en un volumen de 225 mililitros. Es necesario obtener una muestra homogénea, evitando la destrucción de los microorganismos. Para ello se utiliza el Stomacher, que es un titurador con dos paletas, que golpea rítmicamente la mezcla de alimento y el diluyente. El tiempo de trituración depende del tipo de alimento, normalmente suficiente con unos 2 o 3 minutos. Una vez homogeneizada la muestra, se procede a la realización de las diluciones decimales. Para ello, se pasa la muestra a la botella inicial la bolsa de la muestra se debe desechar en el contenedor de residuos biológicos. Posteriormente se colocan en una gradilla cinco tubos con un volumen de 9 mililitros de solución salina. Los tubos deben rotularse con el número de la dilución a realizar. Para realizar las diluciones decimales vamos a utilizar una pipeta automática de un mililitro y sus correspondientes puntas esteriles. El proceso consiste en añadir un mililitro de solución madre, recordemos que era la dilución 10 elevado a menos 1 al primer tubo y se agita la mezcla durante unos 30 segundos. De esta mezcla se toma un mililitro y se añade a un nuevo tubo obteniendo la dilución 10 elevado menos 2. Se repite la misma operación hasta obtener la serie completa de diluciones decimales. En este esquema se observa cómo se obtienen las distintas diluciones, que en nuestro caso vamos a realizar diluciones hasta obtener la 10 elevado menos 6. Estas diluciones decimales se van a utilizar ...para eh, poder sembrar el inoculo... ...en los distintos medios de cultivo... ...y posteriormente una vez incubado... ...proceder al recuento microbiológico... ...en este caso vemos el proceso... ...para Echerichia coli... ...en el medio Red lactosado... ...el medio está fundido y mantenido... ...en el baño a 45 grados centígrados... ...se coge una placa de Petri estéril... ...y se añade en el centro de la placa... El inóculo. Esto se realizará con las distintas delusiones.